Hablando con Marcos, pues hablábamos acerca de, de comenzar esta temporada con, con un panorama completo del campo en el que nos movemos, que hay diferentes tipos de oración, diferentes formas de orar, que, que es muy útil pues, saber de qué estamos hablando en cada momento. El día de hoy yo creo que algunas preguntas que vamos a contestar serían preguntas como, ¿qué es la oración cristiana?, qué formas hay de orar, qué hacer cuando me siento como atascado en la oración, como que no tiene ya vida la oración, cómo puedo agregar variedad a mi oración, eh, cuál es la diferencia entre el mindfulness, las formas de meditación eh, de otras tradiciones orientales, de otras religiones, y luego dentro de la misma tradición cristiana, pues eh, que, que hay... Eh, cómo se conectan algunas formas clásicas de oración con unas oraciones, por ejemplo, que a veces parecen extrañas para muchos, como la oración carismática, ¿no? Y, y hacer como unos puentes, ¿no? Eh, cómo se relaciona eso, por ejemplo, con la oración estando frente al Santísimo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver cómo hay toda una gama de formas de orar y para podernos beneficiar de las diferentes formas de oración en diferentes momentos. Así que... Pues si les parece, eh, vamos por ahí. <risa> lo primero, eh, pues es los, los grandes tópicos que vamos a tocar, es qué es la oración, tres grandes formas de orar, que, que así como que lo divide el catecismo de la iglesia, y, y algunas aclaraciones básicas con respecto a lo que vamos a estar tomando. Eh, y bueno, ¿qué es la oración? Si tenemos que definirla, el Catecismo de la Iglesia nos da una clave así bastante eh, clara que nos dice, las, son las formas, de diferentes formas, en las que desarrollamos nuestra relación personal con Dios. Si nos podemos dar cuenta, pues esto es algo amplio. Eh, no es una camisa de fuerza sino que hay, eh, hay muchas formas, ¿no? Y ahora vamos a presentar eh, tres de las grandes como ramas, pero todo lo que nos ayuda a relacionarnos con Dios, pues va a caer dentro de, de lo que es la oración, ¿no? Y aunque vamos a estar hablando de cosas que nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros decimos vamos a orar, eh, una de las Cosas principales, que siempre tenemos que, que comenzar con eso, es de quién es la iniciativa, ¿no? Y aunque pareciera que es de nosotros, pues podríamos decir que en realidad la iniciativa y más que la iniciativa, como el deseo principal, el deseo primero de entrar en relación, que eso es la oración, pues viene de Dios, un Dios que nos crea, eh, que nos redime, que dice que nos da herramientas para conectarnos con Él y que está constantemente pues extendiendo su mano, extendiendo sus brazos para, para que nosotros le respondamos al abrazo, ¿no? Y o es sea, que la iniciativa y el deseo principal pues viene de Dios y es como Dios esperándonos a que, a que nos pongamos en contacto la criatura con su Creador. Y qué fuentes tenemos eh, para, como apoyo en la oración, pues hay, hay varias fuentes. Podríamos decir que la palabra de Dios siempre es una fuente esencial para el cristiano, para, para pues, escuchar a Dios lo que Dios nos está diciendo, la revelación. ¿no? Eh, la liturgia como un lugar donde se condensa la experiencia de miles y millones y millones de cristianos a través del tiempo, eh, puesta en la liturgia, que puede ser la misa, la liturgia de las horas, diferentes eh, ritos. no La tradición cristiana, que, que no es necesariamente litúrgica, que a veces la entendemos como estas figuras de los santos y maestros espirituales que han dejado escritos y entonces su recorrido se vuelve accesible para todos y esa es una de las bellezas de, de nuestra tradición de San Ignacio de Loyola nos deja el testamento de los ejercicios espirituales, ¿no? Y ahí es como un paquetito donde nos pone muchas formas de orar. Las tres formas de orar están ahí, pero él muestra como, como nueve formas distintas de orar dentro de los ejercicios espirituales. Y, y así hay varios maestros espirituales que pues, nos permiten eh, conectarnos con Dios y son fuentes para la oración de apoyo. ¿Y qué otra fuente hay? Pues nuestra vida, el, el encontrarnos con Dios es algo que, que no es ajeno, o sea, si a una persona no le han dicho acerca de la oración, puede ser que ande en la naturaleza y, y solo llegue a un, un entendimiento de que wow, esto está impresionante, y, y me siento lleno de gratitud, llena de gratitud. Y entonces nuestra vida propia pues se vuelve también una fuente de oración que está ahí constantemente dándonos eh, eh, material para la oración. Todo lo que vivimos, a veces nos damos cuenta de cosas que necesitamos hablar con Dios. Yo le digo mucho a la gente esto, porque por lo que hablamos con los demás, si andamos platicando de algo, que ya sé que me cayó mal, o algo que me gustó, o algo que disfruté, o algo que batallo, pues todas esas, si la platico con los demás, con más razón la voy a andar platicando con Dios, ¿no? Y entonces nuestra vida es una fuente eh, tremenda y esencial para la oración. Y entonces ya tenemos más o menos claro qué es la oración. Todo lo que nos ayude a relacionarnos y a conectarnos con Dios, nuestro Padre, y Dios Creador, Jesús, nuestro hermano, y el Espíritu que nos mueve, ¿no? que nos acerca hacia Él, que nos inspira. Y la Iglesia pues, nos pone como tres grandes eh, categorías en cuanto a formas de orar. Vamos a discutirlas como en orden de, de menor a mayor profundidad, y curiosamente, entre mayor profundidad eh, entramos en términos de tipos de oración, pues generalmente lo que pasa es que es menos la, el nivel de, lo podríamos llamar eh, compartibilidad. O sea que las oraciones, eh, pues más a nivel superficial, son más fácil de compartir con todos. Y ahora vamos a hablar de eso en la oración vocal. Y entre más personal y más... Este íntima es esa oración, pues es no la puedo compartir con todo, con todos, ¿no? Si estoy dejando a Dios en lo más íntimo de mi corazón, pues a veces lo comparto menos y a veces como consecuencia, pues hay menos acceso a la forma más profunda de oración porque es algo tan personal que no hay mucho, mucha gente hablando de eso, ¿no? Entonces me parece muy importante sacar estas formas de orar porque son accesibles y todas las conocen, tampoco es algo secreto y ya todas las han vivido pero es importante nombrarlas y saber que necesito un tipo de oración en diferentes momentos y entonces por eso ese tercer punto no son tres formas de orar para diferentes momentos de vida eh, y, y, y no son camisas de fuerza, no es como que ok hay tres formas de orar y tiene que ser así y así y si no se acabó sino que son grandes como campos de oración vocal. Hay muchas formas y está muy abierto toda la creatividad. Igual con la meditación, igual con la contemplación, ya hay híbridos. Todo esto es más como un, un tema de arte donde en un, en, una, eh, en, una, en un concierto se llama tema y variaciones. ¿no? Eh, que hay un tema que se repite y siempre hay variaciones y se interconectan. ¿no? entonces a veces ayuda a aprender un tipo de oración muy específico, a veces hay métodos muy claros que esto es la meditación pero pues eh, siempre son abiertos a lo que más ayude, todo esto es lo que más ayude a la persona a conectarse con Dios o sea, la oración está en servicio a ayudarnos a conectarnos con Dios, ese es el propósito principal entonces, ¿cómo sé yo si estoy orando bien? pues porque me siento que me estoy conectando con Dios o me doy cuenta ¿no? Entonces, eh, podríamos hablar, primero, de la oración vocal. ¿Y a qué se refiere la oración vocal? Esa es cuando usamos palabras eh, para hablar con Dios. ¿no? Entonces, algunos ejemplos eh, podrían ser, si yo digo el Padre Nuestro, por eso es muy fácil de compartir esto, ¿no? porque todas las oraciones eh, vocales pues hay muchas que son aprendidas. Entonces, yo con un grupo de personas, vamos todos juntos a rezar algo profundísimo del misterio de quién es Dios en lo más profundo, que, que es nuestro Padre, y, y, y hablar de lo que necesitamos. O sea, eh, pero esa es una oración vocal. Estamos diciéndole cosas a Dios. O el Ave María, al recitarlo, pues es, es una oración vocal. En la liturgia también, eh, cuando vamos a misa, por ejemplo, estamos hablando eh, ciertas oraciones que nos conectan a toda una tradición de mucha riqueza, pero al estarla recitando, pues es una oración vocal. ¿no? Otra forma de oración vocal es cuando le pedimos a Dios algo o cuando le pedimos a Dios por alguien más, la oración de intercesión. Inclusive algo que mucha gente pues, no sabe que es algo tan fácil, pero una forma de orar eh, que mucha gente encuentra muy útil es el escribirle algo a Dios. Es una forma de orar bien práctica, especialmente cuando hay distracciones, pues, ¿qué le quisiera yo decir a Dios? Y me pongo a hacerle como una carta, ¿no? Entonces la versión escrita. Eh, o leer un salmo. Hay gente que se llena muchísimo de la riqueza, de la tradición eh, de, de los salmos o sapiensal, ¿no? De, de los diferentes libros sapiensales. Y leerlos, recitarlos. Es algo que nos tranquiliza el alma y nos conecta con Dios. Y otro tipo de oración eh, vocal es eh, lo que se llaman las ejaculatorias. Eh, o son ciertas frases que a veces eh, podemos decir en diferentes momentos eh, para traer la presencia de Dios clara no a los padres del desierto eh, Tenían diferentes tipos de ejaculatorias, por ejemplo, Jesús, hijo de David, en compasión de mí, que es lo que decía eh, quien era un leproso eh, buscando la sanación de Jesús. Entonces, es algo que yo puedo ir repitiendo durante el día y me permite conectarme con Dios. ¿no? Entonces, todas esas son ejemplos de oración vocal. ¿Qué punto fuerte tiene esto, esta forma de orar? Pues es, como decíamos, muy comunitaria, muy fácil de compartir. Y luego nos conecta con la tradición riquísima de, de miles de años de, de, de la tradición cristiana. Y se, es muy práctica porque se puede decir de memoria, nos puede traer beneficios como pues, la paz en medio de, de, de una dificultad. Si yo traigo una ejaculatoria lista para momentos difíciles, ¿no? esto es lo que yo digo cuando pierdo de vista a Dios. Es algo tan sencillo, señor. Permíteme ver tu presencia. Señor, permíteme ver tu presencia. Esa puede ser una frase eh, de oración vocal. Y eso, pues, me puede traer mucha paz, calmar la ansiedad. Eh, y a mantener a Dios en mi mente, ¿no? Hay gente que, pues, va... Voy caminando a algún lado y va con el Padre nuestro. ¿Y qué pasa? Pues, un día que podía estar nada más caminando, ya estoy ahora caminando y conectándome con Dios. Entonces, mi día normal, pues, se puede hacer un punto de unión. Y luego también esta forma de orar pues tiene algunos puntos débiles, ¿no? Eh, primero, es que esta forma de orar es en una sola dirección. O sea, eh, yo hacia Dios y no requiere que yo le ponga atención a ver qué Dios me está diciendo. ¿no? Claro que nada más porque traigo eso en mi mente puede ser que sí le esté poniendo atención, pero... Es como de un lado, ¿no? Yo, yo estoy eh, hablándole a Dios en todas estas. Otro riesgo es que se puede volver algo mecánico, ¿no? Que puedo estar yo diciendo el Padre Nuestro, pero en realidad ya no me está ayudando a conectarme con Dios, sino que está repitiéndolo, eh, como el perigo. <ríe> y eh, pues por eso eh, también se puede volver repetitiva, de que solamente un tipo de oración usó, aunque miles de oraciones eh, que podía estar usando como vocal, y, y le falta un poco, le puede faltar como la interioridad, ¿no? el recogimiento, el entrar en mí mismo eh, en esta forma de orar. Tiende a quedarse como algo externo, pues eso es lo que le hace práctica y al mismo tiempo pues es su, su, su debilidad. Después vamos al siguiente nivel como de profundidad y sería la oración de meditación. La oración de meditación y de contemplación eh, se llaman o les han llamado eh, oraciones mentales porque son una oración que ya es más como interna y que no es tanto eh, lo que diga. Y entonces en la meditación, más que las palabras, eh, implica una búsqueda. ¿no? Búsqueda dentro de mí mismo o búsqueda eh, en las escrituras donde me hago las preguntas de diferentes tipos, ¿no? De el porqué de la fe cristiana. Cuando yo me pongo a luchar con el texto bíblico y ver, a ver, ¿y por qué dice es esto así? A ver, ¿cómo que Jesús murió por mí? ¿Y por, ¿Pero por qué? ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es que Jesús me salva? Todas estas preguntas que terminan siendo teología, pues salen de una, de una oración, de la meditación, ¿no? Y lo que nos ayuda a la meditación es en esta búsqueda integrar eh, la revelación, integrar eh, nuestra vida con, con lo que Dios nos dice, ¿no? O, como unirnos, eh, que es el propósito siempre de la oración, ¿no? Pero eh, nos integra a, a Dios y a la tradición, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de la meditación... Tal vez usted piense, pero yo nunca he meditado. Casi le aseguro que sí. <ríe> en algunos ejemplos. Yo puedo leer un salmo y hacerlo como una oración vocal, nada más recitándolo. Pero puedo leer un salmo o una cita bíblica y de repente algo como que me capta la atención y empiezo a ver cómo eso se conecta con algo que estoy viviendo. Eso ya es una oración de meditación. A veces estoy en misa y estoy repitiendo algo, una oración que he dicho mil veces, y a veces digo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y eso se me, se me queda y la misa sigue, y yo me puedo quedar con eso, a decir que es el Cordero de Dios que se, que se da por nosotros, como el Cordero al Matadero, y, y, el, y, el, y la Eucaristía es eso que se me da, que Dios se ha entregado por mí, y en ese momento, ¿qué está sucediendo?, pues estoy en una oración de meditación. Entonces, ese detenerme a ver el significado de cada, de cada frase en una oración vocal, pues es una oración vocal que se movió y se convirtió en una meditación. El Padre Nuestro, por ejemplo, lo puedo orar como una oración vocal o lo puedo meditar, detenerme a meditar el Padre Nuestro. Eh... De hecho, yo San Ignacio recomienda, en los ejercicios espirituales, meditar oraciones clásicas y pararnos a saborearlas, porque a veces vamos muy rápido por ellas. Y entonces, eh, hace, hace unas semanas o unos meses, eh, fue una de las oraciones que, que fuimos guiando en mi canal, donde vamos meditando el Padre Nuestro ¿no? y a veces meditándolo a través de la respiración así que pues esa es una de las propuestas de San Ignacio, una de las formas de oración que San Ignacio propone eh, otras formas de ejemplos es por ejemplo tratar de ahondar en un tema de fe, como decíamos quién es Jesús eh, un examen de conciencia es una meditación que he hecho a veces si sí voy a preparar mi confesión, pero también hay otro examen que San Ignacio sugiere en los ejercicios espirituales, que es revisar mi día para ver dónde ha estado Dios, no nomás cuáles son mis pecados si, Dios, si creemos que somos cristianos y que Dios habita en nosotros desde nuestro bautismo y que Dios nos creó y que somos sus hijos, pues Dios está con nosotros. Y entonces revisar nuestro día en gratitud para decir, ¿dónde ha estado conmigo, Señor? Es una de las formas de meditar más prácticas y, y útiles, ¿no? Y bueno, después hay otras propuestas como más estructuradas que nos ayudan a meditar, como la meditación ignaciana, que ya en, el, en la última parte de nuestras discusiones eh, yo voy a presentar algunas eh, formas concretas, con pasos para, para meditar, ¿no? Y también, pues no solamente San Ignacio tiene, también hay formas de orar, de meditar al estilo carmelita, y hay diferentes eh, propuestas, ¿no? ¿Qué puntos fuertes tiene la meditación? Pues aquí ya hay una escucha, estoy integrando mi vida, con, la, con lo que Dios me dice ¿no? a través de la palabra, a través de la liturgia, a través de mi propia vida. Entonces estoy integrando y ahí está sucediendo una transformación. ¿no? Yo dejo que Jesús me interpele, dejo que Jesús me hable también. Y bueno, ya solamente por ese hecho, pues lleva a conectarse con mi vida y, y hay más interioridad, hay más profundidad ahí. ¿Ven? ¿eh? ¿Qué puntos débiles tiene? Pues es más difícil de enseñar. Eh, en una homilía yo lo puedo decir a alguien que, que como es el Padre Nuestro, en cualquier momento yo le puedo enseñar a alguien el Padre Nuestro, meditar pues a veces eh, requiere eh, sentarnos, hacerlo juntos, requiere estar como una hora juntos para, para intentarlo o, o 20 minutos para darte el proceso y, y pues es más difícil y a veces por eso mucha gente no sabe cómo meditar. Eh, pero, pero como les digo, no es, no es algo ajeno y a veces no sabe que lo están haciendo. Y otro punto débil es que es menos comunitaria. Como la oración vocal es muy fácil de compartir, está eh, pues la forma de compartirse es yo medito la palabra y luego puedo compartir mi experiencia. Pero no, no es que estamos meditando lo mismo tú y yo. Entonces, pues sí se puede compartir, pero no es tan... Tan, tan sencillo ¿no? o no es igual uh -huh. aquí podríamos hacer un paréntesis y tocar el punto de cuál es la diferencia entre el mindfulness eh, y, otro, y luego la meditación oriental y la meditación cristiana porque el mindfulness se pone como una, med una forma de meditar eh, bueno, el mindfulness en sí eh, tiene que ver más como con preparar el cuerpo y, y, y respirar y ponernos en una, eh, un espacio eh, de, de interiorización también y puede traer, a veces cuando alguien guía una meditación de mindfulness, no es solamente el cuerpo, sino alguna reflexión. no eh, La diferencia entre eso y la oración cristiana es que el propósito del mindfulness es como solamente entrar en mí mismo, revisar a veces mis pensamientos, revisar mi cuerpo, respirar, todo eso, y es solamente yo y el subjetivismo, eh, a veces total, dependiendo de las diferentes tradiciones orientales, eh, tiene un elemento muy, muy de, subjetivista, no de, de yo entro a mí mismo, y en, y en las tradiciones orientales, como en el mindfulness, que el mindfulness Sale de la tradición oriental, pero ya eh, se usa, por ejemplo, en psicología y no tiene todo ese bagaje. Eh, la diferencia es que la meditación cristiana, entro en mí mismo, pero no para quedarme ahí, sino para conectarme, quien yo soy, con Dios. Esto es, eh, eh, yo entro en mí mismo, pero para dejar que Dios toque mi interior. Y entonces... Eh, es, es esa relación que se va formando, lo que hace la meditación cristiana eh, única eh, y diferente, ¿no? Eh, tiene elementos de esto algo, tal vez podremos decir, eh, algún tipo de meditación hindú, pero la mayoría de la meditación hindú y asiática, eh, el Zen, es, es bastante subjetivista, no es tanto el, la relación de amor con Dios, eso es algo muy único de la tradición cristiana. ¿no? Entonces, pues, ahí hay una distinción importante. Entonces, pues ya vimos la, la oración vocal, la meditación, y vamos entonces a la contemplación, que es la forma más, podríamos decir, más profunda de la oración cristiana. Y de lo que se trata es de simplemente estar en presencia de Dios. Es algo... Eh, eh, como ya no es tanto el contenido de la meditación ni de la oración vocal aquí es eh, quitar todo para simplemente estar con Dios entonces también hay gente que dice Padre, es que yo, yo nunca he contemplado eso es muy elevado pero tampoco es, es algo ajeno si usted ha estado ante el Santísimo y se ha sentido mirado por Dios mirada por Dios y estar en, en un en un contemplarse mutuamente, en un mirarse mutuamente, pues ya usted ha contemplado. Es el mirar y dejarme mirar por Dios. Hay gente que rezando el rosario, las palabras dejan de ser importantes y lo que está sucediendo es que yo he escuchado gente decir esto, que estoy rezando el rosario, pero lo importante es que yo me siento mirada por Dios y yo lo miro. ¿Qué está pasando? Pues que esa señora que me contaba eso, ya no estaba orando vocalmente, la oración vocal era una escalera para llegar a una contemplación. ¿no? Otra forma de orar bien sencilla, que a veces yo le recomiendo mucho a la gente, es sentarse, respirar y dejarme abrazar por Dios. No es algo complicado. Entrar a la soledad de mi cuarto, estar en la naturaleza y dejarme abrazar por Dios. Y eso puede tener una fuerza tremenda, porque estar en la presencia o darme cuenta de la presencia de Dios que siempre estaba alrededor. Y, y bueno, la contemplación ignaciana tiene algunas características especiales. Por ejemplo, nos permite entrar a alguna cita bíblica y estar como si estuviéramos ahí en presencia de Cristo, como uno de los apóstoles, y, y andar con Él y dejar que se nos pegue lo que vamos escuchando, dejar que Jesús nos diga lo que dice en la Escritura. Y, y hay otras formas de contemplar que pueden ser sin imágenes, nada más estar en presencia de Dios. ¿Qué puntos fuertes tiene? Bueno, pues son evidentes. Eh, esto es, es una oración eh, pues de mayor profundidad. Eh, también tiene un elemento de que nos configura con Cristo, con Dios, vamos a viendo cómo es que Dios es, cómo es que Dios está con nosotros. Y así pues, nos vamos configurando a actuar como Dios actúa. Es, y, y bueno, es algo que es plenamente del corazón. Podríamos decir que la meditación eh, comienza con, con la mente y baja el corazón. Eh, la contemplación pues comienza con el corazón. Y a veces pues también implica... Eh, algo de la mente, ¿no? Pero, pero comienza en el corazón. Y bueno, pero también ninguna oración es así como que eh, que excluya a los demás, eh, porque también pues tiene sus puntos débiles. Esta es todavía más difícil de compartir eh, y requiere el apoyo o el soporte de las otras formas de oración. Y aquí a mí me gusta hacer una analogía eh, que es una analogía como relacional, ¿no?, de la contemplación de las diferentes formas de ver, podríamos decir que la contemplación eh, si pensáramos entre dos personas que están enamoradas eh, la contemplación sería como ese momento bello, que a veces los enamorados hablan de decir es que fue un momento donde solamente nos quedamos viendo los ojos y ella me miraba y yo lo miraba y, y fue un momento de solamente vernos a los ojos y estar. Y pues es algo muy bello, ¿no? Pero, si dijéramos, si en algún momento necesitamos hablar de algo importante en un matrimonio, ¿verdad? imagínese que se tiene que hablar de, de quién va a cocinar y quién va a limpiar los platos. <ríe> y el otro le dice, no, no, no, no vamos a hablar de los platos, tú mírame a los ojos. Y lo importante es que nos veamos, eso es más profundo, todo lo demás no importa. ¿Qué va a pasar? Pues va a generar problemas, ¿no? Porque a veces lo que se necesita en la relación es hablar de cosas profundas. Y a veces eh, lo que se necesita es hablar de las cosas del día a día. Y por eso hay diferentes formas de hablar. La relación vocal es más práctica para, para el día a día, para, para, para el caminar diario, para, es, en cualquier momento la puede hacer, la meditación. A veces requiere pues, una introspección y eso requiere un, una energía diferente, ¿no? un espacio diferente. A veces hay cosas que necesito revisar y a veces lo que, lo que hay que hacer es estar con Dios. Entonces no se puede quitar una por la otra y decir, porque una es más profunda, pues las otras valen menos. Es que una sin la otra también se quedan cortas. Y igual me pasa que me toca escuchar a mucha gente que solamente sabe orar de forma vocal o está consciente que esa es la única forma que le han enseñado de orar. Y entonces dice, padre, es que yo ya repito las cosas y yo ya no siento nada, ya no siento que Dios me habla ni que yo le hablo y, y es todo mecánico. Bueno, ¿qué le pasa a esa persona? Pues que tal vez lo que está dándose cuenta es que necesita agregar variedad a la oración. Entonces es bien importante eh, revisar qué tipo de oración necesitamos para qué momento. Y a veces, eh, sabiendo que estos tres, tres tipos, a veces yo me doy cuenta, necesito hablar de algo importante que me ha pasado con Dios. Traigo un problema, traigo una frustración, traigo mucha gratitud, traigo mucha alegría, mucho gozo, eso es para meditarse. O hay una cita bíblica que, que me movió algo adentro y necesito ver qué es, pues eso es para meditarse. A veces hay nada más que estar en el día a día, hablar con Dios, decir que estés conmigo en el día, Señor acompáñame, pues la oración vocal es muy práctica para eso. Y luego hay momentos donde lo importante es dejarme abrazar y, y sentir la, la grandeza y la profundidad del amor de Dios y para eso es la contemplación. Entonces, ¿qué necesito en cada momento? Pues es bien importante para que no nos frustremos en la oración. Y bueno, para ir terminando, eh, algunas aclaraciones acerca de todo lo que hemos discutido. Primero que la variedad es el sabor de la vida. <ríe> si usted comiera el platillo que más le guste, eh, todos los días, a todas las comidas, va a dejar de gustarle. <ríe> eh, la variedad le da sabor a la vida. Igual en la vida espiritual, pues hay formas de orar y, y entre más variedad vayamos descubriendo, pues más sabor va teniendo nuestra vida espiritual. Ahora, hablamos de tres eh, formas de orar. Pero como decíamos al principio, estos son como temas con variaciones, ¿no? Eh, aunque haya una forma de meditar, eh, pues se puede meditar la oración vocal y entonces ninguna es como una camisa de fuerzas, ¿no? A veces yo necesito como que andar medio meditando y medio oración vocal, perfecto. En lo que más ayude, eso es lo que hay que hacer. Lo que más me ayuda es conectarme con Dios hay gente que dice, a mí lo que me ayuda muchísimo es estar moviéndome y una caminata para alguien que, que le gusta caminar y ver la naturaleza, conectarse cuando es ahí pues eso es lo mejor, a otro le distrae entonces eh, el lugar, la forma todo son cosas que, que no son camisas de fuerza sino eh, variedad que nos ayuda a identificar ¿no? las posibilidades un tema eh, que cuando hablo de la oración, gente que ha tenido experiencias eh, con la oración carismática, a veces eh, pregunta, y me gusta tocarlo aquí, es, ¿y qué tiene que ver todas estas formas de oración con la oración eh, carismática? Que, como la oración en lenguas, ¿no? A veces eh, yo digo que hay que como demistificarla, porque hay gente que, que la ha visto de fuera y dice, uy, esto está como muy raro, ¿no? Como que fue que los poseyó Dios, pero si no posee este, y que se hizo que hablan lenguas. ¿Cuáles lenguas? O sea, es, y entonces algo como extraño. Y yo creo que siguiendo lo que la iglesia dice, que estas tres grandes ramas de oración y viendo pues, que, que siempre hay estas interconexiones, yo digo que lo que sucede en la oración carismática y también conociendo habiendo yo he conocido y trabajado con gente en grupos carismáticos y he, y he orado con ellos yo de lo que me doy cuenta es que eh, son diferentes formas de orar donde todas tienen un elemento eh, muy comunitario entonces por ejemplo eh, la oración en lenguas para el que la ve de fuera dice pues algo extraño para la gente que lo ha vivido por mucho tiempo, normalmente lo que dicen es, es que las palabras no son importantes. Es como un bebé que está balbuceando, o sea, que no es importante en realidad el tal o cual balbuceo. Dice, lo, que, lo importante es que estamos con Dios en su presencia y todos juntos. Y que es el espíritu el que nos mueve. Entonces, al escuchar eso, ya de gente que ha estado como más tiempo en esta forma de oración... ¿Qué es lo que traduce, habiendo hablado de lo que hablamos, pues que es una oración como más contemplativa, con elementos vocales, de oración vocal, pero que lo vocal no es tan importante, sino que es como una contemplación compartida. Y entonces como que arreglan lo que a veces pudiera ser la limitación de la oración contemplativa, que es muy personal, y se hace como comunitaria. Claro que también tiene su limitación que... Que otra gente la ve y se le hace muy rara, ¿no? Entonces, eh, por pues, ninguna forma es perfecta. Eh, pero, pues, ahí como que la dimestifica un poco. La oración en lenguas, la oración a veces hay una forma de profetizar, ¿no? De donde alguien ve como una imagen de alguien más o siente que Dios le dice algo. Entonces, a veces es como una forma de meditar de forma intercesiva, de intercesión, ¿no? Entonces, si yo estoy orando por ti y estoy pues pensando que, qué le querrá decir Dios a esa persona y se lo comparte con un mensaje del Espíritu, pues eso eh, tiene su valor, ¿no? Estoy meditando por mi hermano, desde la compasión y el amor, el cariño, y, y es algo que se conecta con, pues con la subjetividad y, y todo hacia un nivel, eh, a lo mejor no tan consciente de lo que es, pero es, es preguntarle a Dios, ¿qué me dice Dios? Y el Espíritu está ahí moviéndose siempre, ¿no? Cuando... Y hay algo ahí que es de Dios, algo que es mío. Eh, ahora, eh, la profecía, el, hay diferentes formas, ¿no? El que descansa en el espíritu, ¿qué le pasa? Pues que está, más que nada, es lo, lo importante es que hablan de que el espíritu está con ellos y que les tomo, pues es como una contemplación de lo importante de estar con Dios, ¿no? Entonces... Eh, la dificultad que yo veo que a veces tienen eh, los grupos carismáticos es que al darle demasiado énfasis a la gracia se pierde el elemento de la libertad y eso lo vamos a hablar más en la siguiente sesión pero ahora podemos hablar un poco y es y es este el discernimiento no dios no posee dios nos da el don de la libertad dios nos da la libertad y entonces cuando se ofusca eh, eh, la libertad y lo que, ¿dónde comienzo yo y dónde comienza Dios? Pues eso puede eh, llevar a problemas. Como decir, Dios me dijo, eso me tocó una señora que le decía al, al padre, Padre, Dios me dijo que tenemos que mover la misa de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana. Me lo dijo el Espíritu en oración. <ríe> y el padre le contestó, mire qué raro porque yo hablé con Dios esta mañana y no me dijo nada. <ríe> pero por eso el discernimiento es muy importante y lo, yo, lo que yo he encontrado uh, es que los grupos carismáticos que funcionan muy bien es porque hay líderes fuertes que tienen buen discernimiento y que le pueden decir a la gente, mira, esto, esto no va por ahí o esto sí va por acá o líderes que entrenan a la gente en el discernimiento para que sepan eh, cómo se relaciona lo que es el espíritu con su libertad Así que, bueno, eso es un tema tal vez eh, más eh, de más tiempo, pero pues eh, como una introducción a, a cosas que podemos hablar más. Eh, nada, yo esto, eh, tengo varias formas de, de orar en, en mi canal. Eh, yo estamos, yo, mi canal es eh, Pepe Ruiz SJ, todo, todo junto, todo pegado y eh, aquí está abajo, y yo lo que hago es que tengo algunas oraciones donde las guío y las voy guiando con mi voz, otras las guío con texto, y es para pues, quitar la, la, la dificultad de, de seguir ciertos pasos para orar, que seguir pasos es, es a veces la mejor forma de, de, de adentrarnos de la mejor manera en la oración, pero a veces, pues para comenzar, pues yo durante la pandemia, dándome cuenta que había mucha gente que estaba muy necesitada de oración y que pues faltaban formas de enseñar, hay mucha gente hablando, pero poca gente hablando, pues conectándose con toda la tradición y la riqueza, pues yo dije, necesitamos hacer algo. Así que en mi canal eso es a lo que me dedico. Cuando puedo, subo videos de meditaciones guiadas y normalmente es con, lo intentamos hacer con arte, con calidad. Y pues es eso, para ayudar a la gente a orar. Eh, entonces, que nada más le pongan play. Y se puede orar, también lo hacen en grupos y después se puede compartir la experiencia. Así que, pues eso se los dejo eh, por ahí como una forma pues, práctica de comenzar ya. Ya después hablaremos de, de más eh, procesos, ¿no? Formas de orar. Y, y nada, pues ahí quedan algunos temas. Eh, por tratar, ¿no? Vamos a hablar más acerca de del contenido de la oración, de las grandes preguntas y métodos, pero de cualquier cosa. Yo creo que ahora pues, podremos irlo abriendo a preguntas. No sé cuánto tiempo tengamos, Marco. Tú nos, tú nos guías por ahí y seguimos. Buenísimo, querido, gracias, gracias por, por esta Justo. presentación muy muy concisa sobre el tema de la oración. Es momento para que todas las personas que están conectadas aquí con nosotros eh, hagan sus preguntas. Ya habían salido algunas mientras mientras ibas conversando, así que eh, si tienen más preguntas pueden ponerlas y dejarlas aquí. Creo que que ese es el sentido también de hacer estos espacios de teología en casa para bueno para que juntos podamos construir reflexión, que es también la tarea de los de los y las teólogas eh, pues nada, Pater, agradecerte a ti también por estar aquí eh, hay gente de Puerto Rico aquí presente, mirándote, así que supongo ah, que tienes ver con, con tu gente de Puerto Rico eh, y una primera pregunta que aparece la voy a poner aquí en pantalla, pero me parece sí. muy interesante, la deja Juan Carlos Burgos y es, si Dios es bueno ¿por qué nosotros tenemos que orar para pedir por nosotros o por alguien? ¿cómo estarías suplicando a Dios? ¿No? que es una pregunta que, que yo también tengo y que te la hacía al principio antes de, de programar sí. esta, esta temporada, así que si quieres darle dientes a esta pregunta te la dejo aquí en pantalla y la abordamos me encanta, me encanta gracias Juan Carlos, y también sí, es algo que hemos discutido, pero yo creo que no, no entramos en esa conversación sí, de hecho, San Agustín dice que eh, si Dios conoce todo lo que necesitamos, pues entonces no es como que si no le, pida, no le pedimos a Dios eh, algo que necesitamos, no nos lo va a dar. Dios es bueno y Dios eh, nos está eh, dando eh, eh, lo que necesitamos. Eh, así que, sí, eh, comenzando por ahí, primero eh, esta pregunta, Juan Carlos, pues es una pregunta que nos conecta con, con mucho de la tradición, de cuál es el propósito de la oración eh, de petición, ¿no? Y, y luego de la oración de petición por alguien más, o sea, de, de intercesión. Yo diría que eh, lo que dice el Catecismo de la Iglesia, primero es que nos, la, la, el propósito de la oración es el conectarnos el conectar nuestra vida con, con Dios y con, el, con la revelación de Dios, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, ¿qué es lo que está sucediendo cuando yo pido a Dios algo? Pues lo primero que sucede es que yo dejo que Dios me hable de ese algo. Y una imagen que a mí me gusta mucho en este tema es, eh, es una imagen pues, de mi propia vida, de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, recuerdo en el tercer grado, eh, fue el primer grado donde yo batallé en la escuela. Yo antes de eso como que todo era así, mucho, mucho jugar, y en el tercer grado como que se puso seria la cosa, ¿no? Y, y llegué a casa, bueno, iba iba salí de casa sabiendo que tenía un examen, que, que me iban a regresar la calificación del examen ese día. Y cuando mi madre viene a recogerme, ella me cuenta: pues que lo primero que vio es un niño con la cara a punto del llanto y que ella sabía muy claramente que yo ya había reprobado. Que, o sea, en otras culturas dicen que, se, que me colgué, que reprobé, que no me fue bien el examen. Y entonces me subí al carro y mi mamá me preguntó eh, ¿Cómo te fue el examen, Pepito? <ríe> y yo le dije ¿Bien? ¿Ah, sí? Sí, muy bien ah, ¿Y qué tal te fue hoy? ¿Bien? Todo bien, mamá, gracias <ríe> ¿Qué pasó ahí? Pues que al yo no compartir con mi madre, algo que ella ya sabía, no le permití que mi madre estuviera ahí conmigo. Claro que más adelante eh, me solté llorando. <risas> es que rebroé. Y entonces ahí sí que le permití a mi madre estar conmigo. ¿Y qué hizo mi madre? Mi madre me abrazó, paró el carro, me dijo a estar bien. Estamos a poner un tutor, no pasa nada, así, así es la vida, a veces hay cosas difíciles, pero para eso estamos aquí, somos una familia. ¡Wow! ¿Qué pasó? Pues que al, al no hablarlo, yo no permití que Dios estuviera ahí conmigo, en la analogía, y al hablarlo, permito que Dios me acompañe en eso. Entonces, lo primero que sucede en la oración, eh, de, de petición o de intercesión, es que estamos integrando a Dios a lo que nos importa, a nuestra vida. Y luego eh, ya podríamos hablar eh, con más detalle, tal vez en otro momento, pero comenzar a hablar ahora del tema de los milagros, ¿no? Bueno, y si Dios quisiera hacer algo que no sea porque yo no le pida, no <ríe> O sea, eh, a, a lo mejor este, es algo que Dios quiere hacer, pues yo no sé, ¿no? Eh, el tema de los milagros es algo pues, que podemos entrar con mucho, eh, mucho detenimiento y cuidado, pero inclusive ahí pues, podríamos decir, eh, ¿qué tiene de malo pedir?, eh, si es, si es posible que también eh, Dios vaya a responder. No es como si Dios viera que necesitáramos algo y no no lo va a dar, eh, pero, pero es importante que, que, que pidamos para integrarlo a nuestra vida y para permitirle que nos responda. A veces la respuesta no es dar, darnos lo que necesitamos o lo que queremos, sino eh, al yo hablarlo a Dios, pues me pongo a hacerme cuestionamientos importantes acerca de cuál es mi pan de cada día, si en realidad es esto algo que, que necesito o algo que quiero, eh, y en esa relación me conecto pues con la tradición y veo, ¿esto tiene que ver con el misterio de salvación? O sea, si Dios quiere verdaderamente que suceda, a lo mejor, perfecto. Pero en esa, eh, en esa petición se, se tiran esas líneas de relación entre Dios y yo que permite que Dios me interpele, que Dios me hable, y, y que me, me abre también a, a la posibilidad de que, de que sí, Dios, Dios esté ahí presente como Él quiera, ¿no? Uh -huh. Oye, buenísimo, buenísimo, sí. me encantó <ríe> la analogía que echaste, creo que, creo que me deja a mí también una claridad muy interesante, eh, y además creo que nos, nos, nos pone frente a la gran pregunta sobre el mal, sobre la imagen de Dios todo este tema que hablábamos sobre los milagros y demás. Pues nada, avanzamos con otra pregunta que te han dejado aquí. ha dejado Lourdes y, y lo, la pone en este plan. ¿La oración puede ser como conversación con Dios? Es que la mayor parte la hago de esta forma. Muy bien. <risa> Saludos, Lourdes. Uh, uh, Lourdes es de allá de, de Puerto Rico, así que gusto verla por acá. Y sí, o sea, la oración es todo lo que nos ayude a estar en relación con Dios. Y la conversación es, es una de las formas cruciales en las que el ser humano eh, pues se relaciona. ¿Qué es lo que está sucediendo en la conversación? Es que yo expreso, comparto quién soy, lo que necesito, eh, algo de mí. Y luego escucho quién es Dios... ¿Qué es lo que Dios quisiera decirme? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios actuaría? Y entonces eso es esencial. De hecho, San Ignacio de Loyola eh, propone que al final de, de todas nuestras oraciones haya un, lo que le llama un coloquio. O sea, que yo puedo estar meditando algo, algún pasaje de la Biblia y estar viendo cuestionamientos y todo eso. San Ignacio dice, al final de eso, muy bien, al final de eso, Habla con Dios de eso. Y eso, eso es lo que eh, Lourdes dice, pues que le viene natural, que bendición. Eh, hacer esa conversación. Un coloquio es una conversación. Se dice ayuda, a pensar en Dios, pues como ¿cómo hablaré yo con un amigo, ¿no? Eh, con esa naturalidad. O con, un, o con una persona, con un maestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa relación? Y dejar que ese ir y venir... Eh, sea parte de nuestra relación con Dios es importante, importantísimo que bien. Mm. estás en mute, no te escucho 2, 3, 2, eh, 3 ahora es, sí eh. Eh, querido, bueno, aquí hay otra pregunta que parece muy importante y, y la pongo también en la palestra para que para que la abordes. Dice Mauricio, ¿Cómo unificar la oración de petición o de acción de gracias con la voluntad de Dios en mi vida? Ahí está planteando la idea de voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? También te preguntaría yo a ti a ver cómo desde la oración lo conectamos. ¡Uf! Qué bien. Yo creo que ese es precisamente eh... La, el propósito y la clave importante de la meditación. Eh, que, a la, que a la hora de que yo tomo la escritura, pues me voy dando cuenta cuál es el plan de Dios para el universo, para el mundo, para mi vida, para la vida de mis hermanos. Y entonces, eh, la, lo ideal es que mi oración se vaya asemejando... Y mi, lo que yo quiero y lo que pido se vaya asemejando a lo que Dios pide y lo que quiere, ¿no? Entonces, si, si, si lo que yo pido y lo que quiero va por allá, y lo que Dios pide y lo que quiere va por acá, pues va a haber problema. <ríe> y en, y en, en la meditación a veces nos damos cuenta que andábamos en direcciones opuestas, ¿no? La, la meditación nos ayuda a hacernos las preguntas de, a ver, yo ando pidiendo a Dios mucho eh, dinero. Yo quiero dinero, necesito dinero. Y a lo mejor comencé pidiéndolo por una muy buena causa. Para, para ayudar a mis hijos, para estar con mi familia. Pero bueno, llega... Me ha tocado gente que dice... Es que yo empecé a trabajar para llevar dinero, para ayudar a mi familia. Pero el buscar dinero... Hizo que destruyera mi familia. ¿eh? Y será, eso es lo que Dios quería. No, es que no era, me, los, confundimos los medios con los fines. Es uno de los grandes eh, problemas que siempre el, el ser humano tiene. Que a veces decimos, este es un medio para seguir a Dios. Y a veces el, el medio se vuelve el fin y ya nos olvidamos de qué es lo que Dios quería. Y ahora yo ando con mi fin por acá y, y se volteó. El que era medio se volvió fin. Son medios económicos, son medios de todo tipo. Y todo puede ser para ayudarnos a ir a Dios, pero también puede ser un obstáculo. Y entonces, pues, precisamente ahí en la oración de petición a veces es algo más vocal. La oración de acción de gracias puede ser algo más vocal. Eh, pero ¿cómo se unifica con la voluntad de Dios? En la meditación. Es ahí donde nos hacemos las preguntas. A ver, ¿esto es verdaderamente el pan de cada día? O yo lo que quiero es acumular, ¿esto es verdaderamente eh, lo, que, lo que Dios me pide o es algo que, que yo quiero hacer porque es, porque me da la gana? Y yo creo que ese es el momento, de alguien que hace esa pregunta, yo creo que lo que está detrás, yo le diría a Mauricio, es un deseo que a lo mejor está encontrando palabras por la oración de meditación. Y cuando tenemos ese tipo de preguntas, yo creo que lo que está detrás es, necesito sentarme con ciertos temas, lo meditando, lo masticando, ponérselos a Dios, a la luz de la Escritura, y, y dejar que ahí eso vaya gestándose, que vaya tomando vida en mí el Evangelio. Eh, así que yo creo que por ahí va la cosa, Mauricio. <risa> Buenísimo, querido Pater, gracias, gracias por este primer episodio, me la pasé increíble, le recuerdo a todos los que están aquí con nosotros que el próximo martes a las 19 horas nos volvemos a ver para el segundo episodio y así hasta completar estos cuatro martes de octubre hablando sobre el tema de la oración cristiana, seguiremos profundizando en algunos, en algunos temas, eh, algunos controversiales, otros un poco más, más normales, digamos, pero queremos abordarlo en este espacio de Teología en Casa, justamente desde la propuesta teológica y desde la teología espiritual que propone la Iglesia y que ha desarrollado la Iglesia por, por bastante tiempo, así que, Eres bienvenido a que nos acompañes a las 19 horas el próximo martes. Aquí, arribita, este link que ves aquí arriba lo puedes eh, copiar, compartirlo con tus amigos, con tu gente. Por, por, por, por ahí habrá alguien que diga, bueno, yo no sé qué es eso de la oración cristiana, alguno que de pronto tenga preguntas, pues nada, aquí las hemos intentado responder en un primer momento y las seguiremos respondiendo hasta que termine esta temporada. Así que puedes, aquí arriba está, copiarlo y pegarlo y compartirlo con quien quieras. El miércoles, si todo sale muy bien, es decir, mañana estará disponible esta misma conferencia, diálogo de Teología en Casa en mi canal de YouTube y también en el canal del de Padre Pepe Ruiz, ahí para que lo tengan y lo puedan compartir. Y como ya he dicho, todos invitados ahí al canal de, del Padre Pepe, que así fue como lo conocí, de hecho. De meditaciones y contemplaciones para acompañarnos en este tiempo. Así que nada, gracias a todos ustedes, querido Pater, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Les recuerdo que pueden apoyar este espacio haciendo su donación en PayPal, paypal.me. Soy Marcos Salas, todo lo que se recibió va a seguir ayudando a que este espacio siga avanzando y siga creciendo. Y nada, hemos, hemos dialogado muy bien y me la ha pasado muy bien contigo, querido. Así que muchísimas gracias. Y sin más, nos vemos entonces el próximo martes. No sé si quieres dar algún mensaje final, querido Pater. Nada, pues para mí es un gusto saber que haya teólogos sacando esto a los medios, sacando toda esta reflexión y riqueza a la gente. Yo creo que necesitamos más gente haciendo esto como tú, Marcos. Así que... Hay que apoyar a Marcos, que te <risa> bendiga y mucho ánimo. Nos vemos no, el próximo, la próxima semana. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao a todos. Gracias,